En este vídeo tutorial vamos a ver cómo crear un efecto light sobre una imagen. Insertamos una imagen. Le Hacemos un poque, un poco más pequeña para ver. Bien, una vez sobre la imagen, añadimos un enlace. Enlazaremos la imagen original. En la relación, seleccionaremos la opción Playbox. Bien, si hacemos la previsualización, el efecto que se conseguirá será el siguiente.